eh, averiguación... Dale, y, y me... bueno, sí. dale... ...sacale, sí, sí, sí... Permiso... Bueno, saludo... Sí, Gracias... Saludos sí. a los jefes... Dale, jefe. Hasta luego... Sí, eh, nosotros estábamos acá... ...esperándolos a ustedes... ...y salió una camioneta... ...negra, con un señor... ...al volante y una señora...